Ya está. No hay un botón que diga, empieza una simetría, se ponga una línea y empiezan a dibujar. La simetría aquí está medio tricky. Por ejemplo, aquí en capa 1, para ponerle que simetría, le voy a picar aquí, a este, que es selecciona toda la capa, y después en efecto, distorsionar y transformar, transformar, y aquí dice reflejar en X. Y aquí el número de veces que quieran que haga la simetría, le voy a poner uno que es lo normal, para hacer una simetría. Le pongo OK, y la simetría me la va a poner a partir del, de, de derecha a izquierda y a partir del trazo que está más a la izquierda. Por ejemplo, aquí dibujo este, y vean, ya empieza a hacer las simetrías. Y todo me lo va a estar moviendo. Por eso les digo que está medio tricky esto, porque no pueden empezar a trabajar directo, tienen que ponerle algunos truquitos para limitarlo y que haga bien la simetría. Entonces voy a cerrar este archivo, voy a poner otro, y voy a poner dos líneas. Que me, una que va a ser mi eje. De aquí hasta acá. Con shift se puede ir derecho. Ya está, no tiene relleno. Ahí está. Este va a ser mi eje. Voy a poner eje. Y en uno nuevo voy a poner otra, otra línea. De aquí. Con shift hasta acá. Este sí se puede salir, no pasa nada. De hecho lo voy a poner chueco a propósito. Este hay que ponerlo también centrado. En propiedades, aquí está en alinear. Este me lo va a centrar verticalmente, ¿listo? Y este me lo va a centrar, ¿ya está centrado? Ahora sí. Este es el truco importante, ¿eh? Porque, ya vieron, la simetría me la ponía por todos lados a partir de donde empezaba a dibujar. Quiere decir que agarra los extremos del, del objeto más grande y a partir de ahí dibuja. Por eso dibujo esta línea horizontal aquí, que de hecho le va a poner un color más bajito y ya después se apaga, nomás para que no estorbe tanto. Entonces, el hacer esta línea horizontal y que salga del canvas me va a hacer que toda esta parte me haga la simetría es decir a partir de la mitad esta guía es solo mi eje y la simetría de todo lo que haga me lo va a hacer tomando en cuenta los extremos de este y como está centrado entonces esta es mi mitad y todo lo que haga en esta parte derecha se va a hacer de la izquierda está medio confuso hay que practicarle pero así se hace la simetría normalita entonces me voy a capas otra vez tengo este la selecciono toda y otra vez efecto distorsionar y transformar y transformar vista reflejar en x le pongo una copia y ok. Ya está. Ahora sí ya puedo empezar a dibujar. Voy a agarrar la pluma. Y ahora sí se está dibujando del otro lado. Lo voy a poner hasta aquí. Y ya se puso. Y ya ahora sí todo lo que dibuje va a quedar bien centrado. Y ya. Otra cosa que hay que hacer. Por ejemplo aquí ya voy a apagar esto y ya puedo apagar este. Sin embargo sigue siendo una simetría. Ven, si lo jalo se va a mover. Control Z. Lo que tengo que hacer ahorita es seleccionarlo todo. Y ya vieron, solo selecciono el lado derecho porque el lado izquierdo en realidad no hay nada más que un espejo. Y bueno, lo voy a seleccionar desde aquí, este botoncito otra vez, objeto, expandir apariencia. Y control Y nomás para que vean que ya me lo hizo vectores, ya no es una simetría. Vean, ya es uno solo. Y a partir de aquí ya puedo estar modificando. Y así de fácil es hacer una simetría.